Hola parceros, ¿qué más bien o no? Oiga, les traigo la guía completa para que coman barato. Cuando vengan a Estados Unidos, una de las cosas por las que uno más sufre es el presupuesto para la comida. Bueno, aquí les voy a hacer la guía de cómo comer barato. Les voy a mostrar todos los sitios baratos donde ustedes pueden encontrar normalmente menús de un dólar. Entonces, resulta que aquí comer bien, pues es costoso. Aquí una fruta, por ejemplo, un banano que vale dos dólares, que son en pesos colombianos actualmente 8.000 pesos, apéchense a la de este video que estamos en marzo de 2022, entonces acá comer, comer cosas bien es caro. Y si viene en un grupo grande, pues eso afecta bastante el presupuesto, entonces la comida es de lo que más le afecta a uno el, el presupuesto mundial Entonces, bueno, les voy a hacer el recorrido y les voy a mostrar los sitios donde pueden venir y comer barato. Eh, voy a mostrar las dos opciones, que es la comida rápida, que no es tan sana, o sea, no se la recomiendo que abusen de ella, pero está la opción, y pues, por ejemplo, cuando van a los parques de Orlando y eso que no sale tan cansado, bueno pues ahí lo pueden hacer si no y si tienen chance de ir al supermercado normalmente aquí en el Walmart también se los voy a mostrar y así pueden ahorrar bastante dolaruco entonces bueno voy a comenzar por un sitio que se llama Arbis Arbis eh, no sé si viene el aviso está allá atrás está allá atrás miren ese es el aviso de Arbis para que lo identifiquen Arbis es eh, Arbis es usted van a conseguir como sándwich de roast beef eh, si sí, salir de roast beef y bueno vamos a ver qué más conseguimos pero bueno esta es la primera opción voy a llevarlos también a McDonald's, a Burger King y a otra que se llama Checkers y vamos a mirar los, las opciones de un dólar o bueno un dólar y tanto entonces bueno comencemos por acá que coste que tocó romper la dieta por hacerles este video entonces vamos para allá Pues miren, de 2 a 5 de la tarde hay happy hour y es a un dólar, hay algunos eh, dicen any slider, cualquier galleta, eh, cualquier malteada, eh, eh, papas pequeñas y, y nuggets premium de 4 dólares o pues miren, allá están dos dos sandwich por 6 dólares, ¿sí? Dos sandwich por 6 dólares y adicional, si les gusta aquí, si, si les llegan a probar y les gusta, miren si se registran en la aplicación Arbis.com, no sé si se alcanza a ver ahí, a ver si me poco bien. Miren ahí, dice que si ustedes se registran en Arbis.com, les dan 50% de descuento. Ustedes siempre en las aplicaciones de, por ejemplo, eh, Johnny Rockets, eh, de Starbucks, de, de casi cualquier sitio. De la panera y le regalan a uno, por ejemplo, en la panera le regalan a ustedes un, algo que parece un panaca que se llama un beagle, un bagel se le regalan uno, bueno, siempre cuando vayan en un sitio bájense los cupones que ahí van a conseguir algo le regalan así se un helado ok entonces, bueno, es o hay de pescado o hay de pollo, spicy fish spicy fish es, es pescado pitante y la clásica de roast beef. vamos a pedir la clásica de roast una vamos a pedir una polpa ahí. Yes. Okay. nos costó 8.34 el almuerzo pero ojo, me subí, me subí porque pedí la Apple la Ya nos entregaron la orden de Jarvis. Este es un sándwich de rock, pedimos dos de rock por 6 dólares. 2 por 6. Dos por Entonces el total fueron 779 con el 779, no sé si el conservador ahí, 779 ya con el impuesto. Y pues eh, dio más mal porque yo ya por aparte pedí el país de manzana que me gusta de acá, pero bueno. Bueno, vamos a echarle muela a esto Mírenlo. De hecho les, les cuento que de las opciones de dólar, de dólar, de menú de, de dólar menú de, de dólar, de menú, de menú así de, de combate, esta es la que más me gusta. Tiene harta carne y el roast beef es suavecito. Dejen en los comentarios cuál les va gustando más. Si la de Burger King, la de McDonald's, la de Arby's o la de Checkers. Ahí vamos poniendo los sitios que vamos visitando. Bueno, seguimos en el recorrido de seguimos en el recorrido de cómo comer barato aquí en Estados Unidos. O bueno, al menos en el sur de la Florida si vienen a los parques o algo. Y una de las opciones es Burger King estamos en el burger king aquí también hay el value menu o el dollar menu o bueno como quieran llamar acá se llama sí. bueno, a dollar menu plus your way eso normalmente le cambian de acuerdo a la franquicia le van cambiando el nombre pero la idea es que ustedes se consigan una hamburguesa de un dólar de un dólar 50 eso es lo que se consiguen y pues personalmente a mí me gustan más las de aquí las de burger king que las de mcdonald's pero pues hay más opciones por ejemplo miren ahí esos dos sándwich por 5 dólares y bueno, ustedes ya entran dependiendo del, del sitio, dependiendo del, dependiendo de, va cambiando, ¿no? Eso va cambiando, ¿no? En todos los sitios van a conseguir lo mismo. Hay unos en que sí, hay otros en que no, depende de las de las, de las franquicias. Bueno, aquí compramos un cheeseburger y ya me lo estoy acabando de comer. Como les digo, el sabor de acá me gusta mucho más que el de McDonald's, son más ricos, saben más la carne. Bueno, seguimos el recorrido y les sigo mostrando cómo comer barato aquí en, en Estados Unidos o bueno, especialmente en el sur de la Florida que es donde están los parques o bueno, vienen de shopping a Miami bueno, acá pueden venir a comer hamburguesas sin dólar mm. Bueno, bueno parceros, la opción de comer saludable y barato es venir al supermercado estamos en un Walmart y aquí en los Walmart ustedes pueden conseguir, pónganle cuidado Pajitas de pollo y esto es ¿sí? fajitas de pollo a la parrilla lo que tienen que hacer es fijarse en el bien vivo en el hotel donde se estén quedando que hay horno microondas es que lo pueden cocinar en el microondas y normalmente los hoteles van a conseguir como platicos o cosas así donde calentarlo y lo meten al microondas entonces miren ¿sí? hay fajitas de pollo esto es súper saludable hay de, de carne ¿sí? fajitas de carne, este, carne. o oh, este es delicioso el de cerdo ¿Sí? Este, este es delicioso. Y miren, vale, 8.67. Que aquí perfectamente pueden comer de dos a tres personas. Entonces, una opción súper barata y deliciosa y muy saludable. Una opción saludable y barata. El problema es que si tienen que ir al Walmart y bueno, uno a veces llega cansado al hotel porque pues camina el parque todo el día y tal. Eh, pero pues está la opción. Eh, miren con... con con chaqueta, con chamarra de nuevo, es porque cuando vengan a estos sitios el, ponen los aires acondicionados bien fríos y eh, toca ponerse chaquetica porque hace mucho frío oye, lo pueden complementar, miren, con guacamole bueno, si no, si, si no quieren opción saludable, quieren opción pecaminosa también pueden venir a comprarse una pizza por 5 dólares y es de peperoni con queso, con anchoas miren. La consigna nada, y bueno, esta sí tiene necesidad de horno. Esta creo que no se puede en el microondas, pero bueno, en el, en el Airbnb, mira y miren, pueden complementar todo este guacamole, todo este guacamole para comérselo con las pajitas y vale 4,76. Entonces ahí comen dos tres personas por menos de 10 dólares. Entonces, ¿cómo les, ¿cómo les está pareciendo la opción saludable? Esa es la que yo más uso, en casi siempre venimos al, al Walmart y es donde compramos eh, lo, de, lo de también en, en Walmart y en los supermercados generalmente van a conseguir miren estos grabs, lo que pasa es que son pequeños y son a 446 son de hay de pavo hay de pollo el problema es que son pequeños y ¿sí? entonces a veces yo, es, yo esto casi no lo, lo uso así como de una afán porque pues uno queda con hambre las opciones que les mostré las fajitas es harto es como uno bastante y pues es, es es como uno bastante y pues obviamente es más barato entonces bueno ahí está la opción barata ahí está la opción barata para comer cuando vengan aquí a Estados Unidos porque sobre todo cuando, ven, cuando se vienen hartas personas pues vienen al supermercado y pueden comprar el paquete vengan les muestro, también hay opción de comida hay opción de comida de pizza fit por si quieren no, está no release ¿te oh, selfie Yes. Oh, how nice! Ahí está la opción, aquí también en el Walmart aquí pues para... si en el, el Airbnb o en el hotel que aseguran de que tienen horno y pueden calentar las cosas ahí dice Healthy Meals, comidas saludables ahí está también en español y aquí hay pizza, venga les muestro una pizza que hay de una marca que hacen barras de proteína y miren, vale es... 7.48 la pizza, venga les muestro vale 7.48 y el de pepperoni vienen dos porciones entonces si quieren pizza saludable y lo otro que pueden conseguir acá son como bowls miren los bowls de pasta lasaña entonces bueno ahí están ahí están todas las, ahí hay muchas opciones para comer saludable y barato aquí en Estados Unidos porque pues acá lo más caro es la comida cosa para que ahorren dolarucos cuando vengan aquí es compren los líquidos en el supermercado, miren por ejemplo aquí vienen 6 Coca-Cola 0x3.28 y las ponen en la nevera de su habitación o su de Airbnb, el agua, las gaseosas, todo eso siempre vengan y busquen estas promociones en el Walmart o bueno en el Target a veces también las ponen baratas, son más baratas que en las gasolineras y el problema es que están al clima pues ustedes las enfrían en el, en el Airbnb o en el hotel, eso es dato clave sobre todo para el agua y los líquidos que aquí con el calor hacen bastante falta. Son fanáticos del dulce como yo, aquí en los Walmart van a conseguir postres Miren a $4.48 una caja de cuatro brownies Miren Brownies, brownies, galletas cuatro, Miren todas esas galletas por $4.48 Uno es que por el dulce Y nos encanta, bueno, ahí está la opción barata para venir por el Miren este pie, este pie vale $4.98 Miren este de, de manzana caramelizada 4.98 y ahí comen 4 personas. Bueno, eso es para nosotros los que vivimos somos adictos al dulce, que nos encanta el dulce, miren, esos brownies. Entonces también aquí en el en el Walmart también pueden conseguir postres y muy ricos. O sea, aquí la pastelería es rica, es, es muy buena. Eso es panadería. Pero bueno, ahí quería darles el dato de los postres. Hay unos Apple Pay, hay unos hay unos pie que compramos a medio dólar. Miren, vale 4.98. Estos, estos son panes daneses. 4.98. Perfecto. Y miren, les muestro un postre de, de 50 centavos de dólar. Pay de limón y pay de paí de limón y piches durazno miren, a 50 centavos de dólar. Ahí les voy dejando los datos oiga. se me... Con semejantes datazos es para que me den el like, para que se suscriban, ¿no? Porque eso es oro molido los datos que les estoy dejando ahí. Si ustedes en, si usted en el hotel o en el Airbnb no tienen eh, vasos o platicos para calentar las comidas, miren, aquí en el Walmart consiguen estos platicos a 50 centavos de dólar y son súper útiles. Y pues es mucho más económico que ir al restaurante. Miren, 50 centavos de dólar. Y ahí pueden calentar y servir su gaseosa. Mejor dicho, y este está el plan completo, mejor dicho, para que ahorren plata ah, al sol. Bueno, y les estoy dejando muy buenos datos para cuando vengan de viaje a Estados Unidos y ahorren mucho dinero en la comida. Bueno. Oiga, parceros. Una de las cosas que también toca tener en cuenta en el momento del presupuesto del viaje es el desayunito, ¿no? Y resulta que en McDonald's, en Burger King, en todos los sitios que hemos visitado, en arbis no, todos tienen menú de desayuno. Entonces voy a mostrarles qué podemos conseguir normalmente los McDonald's también. Aquí se llama Value Menu o Dollar Menu. Como les dije, dependiendo del estado y de la ciudad va cambiando, no siempre van a encontrar el, el mismo menú pero casi siempre van a encontrar la opción del value menu o del menú de un dólar entonces entremos a ver qué nos que nos venden por un dólar vamos para adentro estoy, estoy como por la i75 que viene al west y miren hay un desayuno completo grande big breakfast es desayuno grande es el 6 dólares incluye la carne los pancakes creo que son nuggets de pollo huevos y eso, ese pancito de atrás acá le dicen biscuit pero bueno, entremos a ver qué hay. Por 3 dólares, tienen el sandwich de pollo al desayuno. Eh, bueno, entremos a ver qué hay. Creo que esa es son la, la, las opciones que hay aquí de Value Menu. A ver, busquemos entonces... Miren. Menú. Do, dólar. Dólar de un menu. Dólar... Estoy súper enredado para hablar hoy. Eh, del dólar menu. O del menú de un dólar y miren todo lo que hay, entonces tenemos el biscuit de 1.79, el sausage que es salchicha de 3.79 el McMuffin a 2.09, hash brown que es como papita, esto es bien rico, un burrito 2.09 hash browns eh, que son papitas eh, como, como el hash brown es como una papita eh, como una papita panada cierto es como una papita panada es súper rico el café un café frío la gaseosa es lo que hay de un dólar de mí voy a comprar un hash brown y vamos a pagar bueno hoy está haciendo día soleadito por aquí en la florida me entonces acá hasta el hash brown la papita que les digo esto es delicioso y si ven? del dólar menú, del menú dólar de eso cambia cambia la hora del desayuno la hora del almuerzo bueno hoy decidimos esto usar el, hoy decidimos comprar esto pues para, para el desayuno para mostrarles que iba rompiendo la dieta para enseñarles a ahorrar plata cuando vayan comiendo entonces bueno no Me encanta esta papita. Ok, brothers, bueno, terminándoles aquí la serie de cómo comer barato en el gabacho en Gringolandia cuando vengan de paseo porque ya les he estado diciendo donde más tocó ahorrar es en la comida y bueno, he estado mostrándoles todas las opciones y vamos a cerrar aquí con una opción que se llama checkers, no sé si alcanza a ver allá atrás checkers, también es de hamburguesas, también es de comida rápida también es de comida rápida, dice checkers entonces eh, ahí, ahí también ya les voy a mostrar la promoción, ahí pueden pedir dos ya sean cheeseburger o dos de pescado o dos spice chicken por cuatro dólares ya ver a pedirlas y ya las probamos bueno entonces aquí en el checkers miren este es todo el menú del checkers miren el, la barbecue vale 8.99 el como completo más o menos en todos vale lo mismo el Spicy Chicken Sandwich, este vale 5.69 y el combo, el combo vale 5.69, el solo sandwich vale 2.79, pero no vamos a pedir eso. Vamos a pedir del Dólar Menu, del Value Menu. Bien. Aquí se llama Pick Two for Four o Pick Two Doubles for Six. Vamos a pedir dos de esos, entonces si en este el Cheeseburger, podemos pedir dos Cheeseburger por 4 dólares o dos spicy chicken sandwich por cuatro por dólares spicy espitáculo te vamos a pedir dos de esos y si usted le ponen dos dólares más pueden hacer el combo con gaseos ahí. todos los días hay esta promoción de american cheeseburger todas a 1.49 y todos los perros calientes por 1.49 es promoción de todos los días listo, bueno vamos a pedir esos de allá. Es que dicen dos por cuatro dólares, te vamos a pedir dos de cheeseburger y dos de spicy chicken y ya le las de aquí, las de, de Checker, son, uh, son muy buenas, son muy ricas. Entonces miren lo que les digo. Siempre a la aplicación de los sitios y les van a arreglar. Miren, si se registran aquí en guestobsessed.com, les van a regalar un sándwich gratis y comprar una bebida grande. Entonces lo que siempre les digo, regístrense en McDonald's, en Burger King, en Johnny Rockets, en Arby's, todos, en todas, regístrense. Y siempre le regalan a uno algo así, un helado bueno. Bueno, ya nos entregaron la orden. Miren, no, no sé si alcanzará a ver ahí. Espero que sí. Dos hamburguesas spicy chicken por 4 dólares o dos. Está haciendo mucho bien. O oh, dos está, está venteando. pero bueno, espero que eh, ahí se vea. Dice dos cheeseburger por 4 dólares. Y miren, por detrás del recibo, también un sándwich gratis si se registra en www.guessupcc.com Bueno, vamos a comer que la cosa es de hambre Las palas de checkers a mí me encanta Spicy chicken, spicy picantico Vamos a ver Como siempre, mm, deliciosa. Esta comida era tan rica. Ah, Está Oiga, el arbis me encanta, pero, ¿pero el checkers oh, es súper -reco recomendado. Y más si uno está ahorrando platica. Como cuando uno viene con presupuesto de pesos a dólares. Mm, Esta es la salvación. Y más si vienen con grupo grande. Más complejo todavía. Cambio. Así. Se traen su bebida de Walmart. Y sale. Mm, un dato. Esto se lo aprendí a las millas y ahora siempre lo practicamos en todos los sitios le ustedes agua en todos los restaurantes entonces me gusta mucho la Coca-Cola Zero la compro en el Walmart y en los sitios por ejemplo ahí hubiera podido pedir un vaso con agua o un vaso con hielo y sale el agua siempre se la regalan agua así que un saludo para las misias pero viajeras si están viendo este video ojalá se no suscriban a mi canal bueno, parceros, espero que les haya gustado la guía. Ahí les dejé cómo comer barato cuando vengan a Estados Unidos, cuando vengan con sus bendiciones a los parques de Orlando, eh, de shopping. Y bueno, ya les dije, toca cuidar, el, toca cuidar el bolsillo aquí porque la comida consume bastante el presupuesto. Y bueno, si ¿sí quieren ahorrar en comida, bueno, ya les mostré. Tuvimos la opción, las opciones saludables, las opciones no tan saludables. Esta comida yo la aconsejo así como de paseo nomás. Ahí rompí la dieta por ustedes por mostrarles cómo... ¿Cómo comer barato? Eh, busquen, metas en las aplicaciones, siempre van a conseguir cupones de descuento. Eh, son sitios que van a conseguir casi en todo lado por donde vayan porque son cadenas. Eh, los Walmart también para comer sano son supermercados que hay por todo lado. Entonces, por ejemplo, los que me están viendo de Colombia, de cuenta el éxito que el éxito encuentra uno, o de uno que encuentra uno por todo lado, aquí es el Walmart, uno encuentra Walmart por todas partes. Bueno, brothers. No olviden el me gusta, no olviden el like, no olviden comentar abajo cuál de todas les gusta más, si les gusta más Checker, si les gusta más McDonald's, si les gusta más Burger King, si les gusta más Arbis, la mía es Arbis. La de las comidas fast food que me gustan a mí aquí de Gringolandia, eh, arbis es para mí el favorito, pongan ahí en los comentarios cuál es su favorita. Oiga, nos vemos en el próximo video, a ver qué les puedo mostrar de los viajes. Gracias por ver, oiga, no olviden el like, suscríbanse, es gratis. Bros, gracias por ver, chao.